¿Ya? A ver, ¿está grabando esto, no? sí, bueno, entonces, eh, para el día de hoy, eh, la profesora Hegel me pidió hablar de un tópico que es bastante extenso, ¿ya? Así que eh, eh, para eso hacerlo dentro del plazo de una hora es como bastante comprimido, ¿ya? Hay que decirlo. Así que eh, espero poder hacerlo que no alcance el tiempo. Y por otro lado, si tienen alguna pregunta, eh, yo no voy a estar viendo el chat, pero si quieren eh, levantan la manito ahí donde ustedes saben, eh, en la pan pantalla de participantes, si quieren hacer alguna pregunta. Eh, los conmino por una cosa de tiempo que tratar de dejar las preguntas un poquito para el final, pero por favor siéntanse libres de, de preguntar en cualquier instante a pesar de esta indicación. ¿ya? Eh, bueno, para, para empezar, eh, en el, lo que ustedes ven de fondo, una imagen que se llevó en mi época juvenil, que me gustaba el diseño gráfico, de una neurona y una micropipeta acercándose a una neurona, que es más o menos el nivel en que yo estudio la, el sistema nervioso. Pero el día de hoy vamos a hablar de, eh, fisiología, eh, de fisiología sensorial. ¿Ya? Particularmente vamos a hablar mucho de tacto y algo de propiocepción, eh, no se excepción de temperatura. ¿ya? Entonces, pero vamos a utilizar como, eh, eh, como ejemplo fundamental eh, la, el sistema somatosensorial y la, la percepción del mundo a través del tacto. Antes... ¿Qué deberían ustedes saber hasta este minuto de un curso de neurociencia como este, pero en cinco minutos? Así como cuente la película en cinco minutos, le voy a contar la película de la fisiología sensorial que ustedes deberían saber hasta este momento en cinco minutos. Por ejemplo, ustedes deberían saber que las neuronas tienen potencial, pero no son como esos potenciales de la película La Matriz, una película un poco antigua, en el sentido de que fueran pilas sino que son más bien condensadores que tienen una cierta carga eléctrica que está estableciendo una diferencia de iones en este tipo de membranas que conforman las neuronas, que son neuronas semipermeables, ¿verdad? que dejan pasar dos iones fundamentales para el potencial de reposo de una célula que son el ion sodio y el ion potasio. Y eso pasa a través de eh, proteínas, proteínas que son relativamente grandes, en la membrana de las células que se llaman canales iónicos, de los cuales si hiciéramos una clasificación súper gruesa, son como cuatro tipos, los asociados a ligando, que son por ejemplo los eh, canales que son eh, receptores de neurotransmisor, están los eh, de tipo eh, gatillados o abiertos mecánicamente, los cual vamos a ver algunos hoy, también están los canales que se llaman de fuga o que están siempre abiertos, que determinan, por ejemplo, que el potencial de la membrana sea muy negativo, porque da a, a salir mucho potasio. Y también tenemos los canales que son muy importantes, el potencial de acción, que son los activados por voltaje. También deberíamos saber que por convención, los cambios que pasan en la membrana, eh, uno suele denominarlos relativos al potencial de reposo de las neuronas. Por ejemplo, eh, si el potencial de reposo de una neurona es del orden de menos 70 mV. Un cambio hacia los valores positivos de potencial lo llamamos, un, en general, una depolarización. Después volver a ese potencial de reposo lo llamamos una repolarización. Y pasarnos de ese potencial lo llamamos una hiperpolarización. Y esto es por convención. Y lo, otra cosa importante que durante el transcurso de un potencial de acción como el que se muestra a vuestra derecha, eh, eh, los, estos canales van cambiando sus permeabilidades, es decir, se van abriendo, cerrando, dependiendo del potencial eh, de la membrana, en el caso del potencial de acción. Por último, toda esta serie de circuitos, de sinapsis, de potenciales que viajan a través de nuestro organismo, en nuestro sistema nervioso, van a parar a una estructura maravillosa que poseemos los, los vertebrados, y los vertebrados mamíferos en particular, que es eh, esta, la corteza cerebral de lo cual no sabemos todos los detalles de cómo funciona, pero hay cierto, un cierto plan general de la corteza que uno debería tener más o menos memorizado, que es una capa, de, de, es, es una capa bastante delgada, de 1 o 2 milímetros de, de grosor, y en que claramente uno puede diferenciar seis capas. La composición de esas capas, los tipos neuronales, varían, ¿sí? de, digamos, de sistema sensorial a sistema sensorial, varían un poco pero como de que la estructura general se suele mantener entonces en este eh, eso es más o menos lo que ustedes deberían saber a esta altura de un curso de fisiología sensorial ya. y eso fue el repaso ahora eh, lecturas recomendadas aquí tenemos dos uno puse las versiones más actualizadas disponibles a través de internet eh, ya y que están en inglés por supuesto eh, que es el libro Purves que ustedes ya lo deben conocer, pero aquí circula en español una versión bastante antigua, esta 2017 y, y reedición 2018, que es la que está aquí, es eh, bastante actualizada, y también el, el libro madre de la neurociencia, de cualquier curso de neurociencia, que es el libro El Candel, ya que es un libro gordote, pero que es bastante completo, un poco difícil de leer a ratos, no es tan amenos como el Purves pero estas son las dos lecturas que recomiendo. Por otro lado también, eh, y de esto hago uso intensivo, ustedes también tienen los eh, eh, videos disponibles en YouTube. ¿ya? Y aquí voy a de, eh, destacar algunos en particular. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver eh, un poquito de historia eh, de la fisiología sensorial en particular, de la somatosensorial. Vamos a ver eh, eh, los estímulos, los tipos de estímulos que mencionamos al principio y cuáles son sus receptores y un poquito cómo funcionan esos receptores. Vamos a hablar de mecanorreceptores más en profundidad y vamos a pasar de una manera un poco superficial por proprioceptores y termoreceptores y también vamos a, a nombrar en particular la vía por la cual estos estímulos llegan a la corteza. Nos vamos a detener un poco en lo que es la estructura de la corteza somatosensorial y vamos a ver eh, un poco de la neurociencia moderna, de cómo distinguir esta cosa que es sensorial, como si, fuera, como si fuéramos máquinas detectoras, a un poco una etapa un poquito más adelante que la, la parte perceptual, de que cómo qué hacemos con esos estímulos y cómo procesamos el entorno y cómo tomamos decisiones al respecto. Y por último, ustedes se supone que esto yo lo envié con anticipación a la profesora Paola, eh, hay, al final de este PowerPoint hay preguntas para estudiar. Ya, que las preguntas de las pruebas que yo haga, que van a ser la alternativa, no desarrollo, con lo, como lo que sale ahí, van a ser eh, basadas un poco en, en esas poquitas preguntas que puse ahí. Entonces, eh, vamos un poco al origen de esta fisiología de sensorial y estas ideas ¿sí? muy informáticas acerca de codificación de la información. Porque si hay algo que tenemos claro hasta este minuto, es que las neuronas le llegan potenciales de acción, ¿ya? No nos llega esta cosa, este concepto más abstracto que es la información. Entonces, ¿de dónde viene un poco esto? La primera persona que, que sentó las bases de cómo entendemos el sistema nervioso actualmente, se llama Edgar Douglas Adrian, eh, que es un fisiólogo británico que recibió el premio Nobel en el año 1932. Eh, no es tan conocido como el, el señor eh, Sherrington que aparece ahí, que recibieron los dos el premio Nobel. El señor Sherrington fue el que acuñó formalmente el término sinapsis, ¿ya? En, en base a, la, a su estudio de fisiología, basado por supuesto en en el trabajo anatómico de Santiago Ramón y Cajal, ¿ya? el gran eh, neurocientífico eh, español, del cual uh, podemos hablar muchísimo del, del, del trabajo de él, bastante adelantado a la época y las pugnas que tenía con Camilo Golgi, que son otros detalles, pero que podemos hablarlo en otra ocasión. Bueno, este señor Adrián hizo un experimento, cuando recién se pudo disponer de las primeras técnicas para amplificar señales eléctricas, por eso estos trabajos son del año 1926. O sea, estamos hablando de, eh, en donde recién surgía la electrónica, las radios, los amplificadores. Y básicamente lo que él hizo fue, eh, estos son, en esa época no existían las cámaras digitales, por supuesto, entonces en esa época él le tomaba fotos al aparato, que era un osciloscopio en este caso, y, eh, y lo que ellos medían, lo, lo que él podía medir, serían este tipo de registro que representa, este sería una especie de gráfico de potencial versus tiempo, ¿ya? en tres condiciones distintas. En cada uno, y esa eh, raya negra, oscura, representa el ruido. ¿ya? Como todo amplificador está midiendo el ruido del ambiente, amplifica las señales electromagnéticas del ambiente, pero sobre eso resalen estas pequeñas espigas, ¿ya? Y eso representa un potencial de acción visto de esta manera extracelular. ¿Cuál es el sistema que utilizó el señor Adrian? Fue una... Eh, la figura de la izquierda representa una pata de gato, ¿ya? En esa época se experimentaba con gatos y re representa que para cada uno de los dígitos de la pata del gato había nervios principales que salían, y allá puso este aparato que se un electrómetro para medir la del potencial de acción. Y esta patita había que estimularla de una cierta manera bien precisa. Es lo que muestra la figura que está a la derecha, que aquí está representado en la letra G, la pata del gato, ¿ya? y aquí hay como una pequeña, como... Eh, pivote que otorga que puede dar una presión determinada que la podemos medir aquí en ese se puede calibrar con el w para saber exactamente la presión que estamos haciendo sobre los receptores que él no sabía qué tipo de receptores había en la pata del gato pero lo que sí sabía que se producía una perturbación que viajaba por este nervio que es un conjunto de eh, de axones y que lo que encontró, encontró algo sumamente interesante: de que mayor presión, el gráfico de la izquierda, mayor presión aplicada sobre esta zona sensorial de la pata del gato, había más potenciales de acción. Entonces, y, y aquí al lado derecho, lo interesante es eh, que la magnitud del potencial de acción no cambiaba a medida que. Eh, aumentaba el peso que estaba aplicando sobre la pata del gato, sino que el gran descubrimiento de él fue que lo que aumentaban eran los potenciales de, de acción, es decir, la frecuencia con que se disparaban potenciales de acción. Ah, entonces aquí eh, él, él pensó astutamente de que a, aparentemente eh, la frecuencia de disparo codificaba la magnitud del estímulo. Y esto era la primera vez que se hacía una correlación entre eh, un estímulo, los potenciales de acción y, y, la, la, eh, y la, la respuesta neuronal, perdón, y la frecuencia de los potenciales de acción. Y ya se sabía en esa época, eh, con una ley que se llama la ley de weber que era una ley psicofísica, que existe una relación, cuantitativa entre la magnitud de un estímulo físico y cómo es percibido por la persona. Como, una, como es una, una correlación psicofísica, tiene que ver con individuos que reportan esa sensación. Pero resulta que este, la genialidad del, del, del trabajo de eh, Adrian fue que eh, esa, ese reporte que hacían las personas, en el caso del experimento del gato, es lo que relacionó con la frecuencia de disparo. Entonces ahí tenemos la primera evidencia que una variable que tiene que ver con la percepción sensorial está codificada en términos de la frecuencia de disparo de los potenciales de acción. Y esto fue en el año 1926, y esto es lo que ha dominado la visión actual respecto al ent entendimiento de la fisiología sensorial. En, en cualquier, digamos, eh, eh, superficie sensorial a los cuales nos refiramos, la visión, la somatosensorial y esa la, o, o inclusive la auditiva, ya que hay una codificación de la frecuencia con respecto a la magnitud del estímulo o la naturaleza del estímulo. Entonces, de aquí esto sentó la base de cómo entendemos el sistema nervioso de aquí hasta, la, hasta el año 2020. Y ahora... Eh, entendiendo de que vamos a ir a ver esas propiedades de las neuronas que son nuestros receptores del, eh, de estímulos, vamos a ver los tipos de receptores que hay, en, y en particular en el sistema somatosensorial. O sea, ¿Cuál es la organización que tiene en general, y esto es válido para los otros sistemas también, eh, que existe una... Eh, eh, estas aferencias eh, somatosensoriales que vienen de las superficies sensoriales como, por ejemplo lo que está mostrando aquí el, el dedo, eh, eh, van a parar vía eh, un, una, una neurona sensorial que tiene su cuerpo celular en, un, en lo que se llama una, un ganglio dorsal, antes de entrar a la médula espinal, eh, eh, van a parar a la médula espinal, y eso es una cierta como eh, mapa, de las superficies sensoriales, dependiendo a qué nivel de la, de la columna vertebral estemos. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, ese concepto da origen a lo que llamamos los dermatomas, que es la inervación que just, eh, justamente estas neuronas eh, sensoriales inervan a nivel, por ejemplo, de la piel. Es la inervación que surge de un solo ganglio y, que, y va la, la, a este nervio espinal. Ahora estos de dermatomas usted en, el, en, en cosas clínicas se lo van a topar, digamos, en algunas cosas clínicas, como por ejemplo, eh, lo que pasa con el virus de la, del, del, de la varicela o el, o el virus de tipo zoster, que resulta que es un virus que a la gente que hemos tenido varicela, de hecho, queda alojado, aquí hay un paper que hace referencia a los mecanismos y por algún motivo habitualmente por una disminución del sistema inmune. Este virus se reactiva, este virus se aloja en esta raíz sal del ganglio y viaja a los terminales y produce un efecto de tipo inflamatorio principalmente y una erupción en la piel. En algunos casos puede ser bastante severa y se hace en una zona, por ejemplo, cercana al ojo, inclusive en los casos extremos puede producir ceguera. Eh, pero por lo general eh, se genera esta reacción, esta erupción que va con una banda que tiene que ver con el dermatoma, ¿ya? Yo tuve la mala suerte de que a mí me dio esto, y me dio a nivel eh, facial, ¿ya? Entonces tenía bonito aquí dermatoma, súper marcado, todo un sujeto de estudio en la neurociencia, lo que único que puedo decir de eso es que es muy doloroso y, eh, y deja efectos eh, de, para el resto de la vida, básicamente queda un efecto que se llama dolor neuropático. Eh, es decir, a mí, en, en el caso particular mío, yo soy el sujeto aquí de, de estudio, cuando estoy sometido a extremo frío o extremo calor, me duele literalmente la zona donde tuve estas erupciones. ¿ya? Ahora, eh, ¿qué tipo de receptores tenemos que, eh, que pertenecen al, a estos sistemas sensoriales? que eh, varios de esos van a parar a la corteza soma, somatosensorial. Tenemos eh, receptores cutáneos llamados mecanorreceptores en general, los cuales tenemos estos grupos que, en general, ustedes ya esto lo han visto de in, inclusive en el colegio, lo más conocido es el Mayner, el cortículo de Pacini, que tiene que ver de compresión también tenemos receptores eh, que son de tipo de temperatura, ¿ya?, Noniceptes, eh, receptores del dolor, pecan que tienen que ver con detectar el estiramiento de los músculos, ¿ya? o también eh, llamados propios ceptes. Ellos se clasifican y eh, una clasificación anatómica, como pueden esta tabla, que hay un grupo de fibra alfa, con A, alfa, beta y nombre de la fibra, eso tiene que ver con las, propied <coughs> Perdón, con las propiedades del nervio propiamente tal tiene que ver con el grosor de la fibra y hay una clasificación respecto a las velocidades, ¿ya? Y en general podemos decir que esta clasificación da cuenta de que aquellas eh, axones que son mielinizados y son más gruesos tienen a tener velocidades eh, más grandes, ¿ya? Y, eh, a, y algunos de esos están asociados a tipos particulares de receptores. Como dice acá abajo, eh, estas fibras más grandes tienen que ver con receptores del estiramiento del músculo, del músculo, estos que son llamadas de tipo mediano, el tipo 2, mecanorreceptores de la piel, ¿ya? y, y estos más no mielinizados tienen que ver con la temperatura y con el eh, y con el eh, eh, consensar eh, reacciones nocivas, ¿ya? como el dolor. Bueno, en, en, en términos de los mecanorreceptores, ¿Ya? Eh, ahí está una morfología más o menos conocida, ya lo mencioné hace un rato, no voy a entrar en, en, en mucho detalle, pero aquí está lo más conocido, el, el corpúsculo de Pacini, por ejemplo, el detector de presión y de vibración. ¿Ya? Los de Meissner, que tienen que ver con, eh, que son importantes para la textura. ¿Ya? A mí me gusta mucho el término en inglés que se utiliza para clasificar el tipo de, per, de percepción de los corpúsculos de Meiser se llama Flutter. Flutter, literalmente, significa, traducido al español, significa mariposeo. ¿ya? Entonces, son detectores del pequeño mariposeo que herió una mariposa sobre las palmas de las manos. ¿ya? Son detectores muy finos, táctiles, pero que no tienen que ver con la presión, sino que este pequeño roce. ¿ya? Ahora, la, los mecanorreceptores tienen varias propiedades. ¿ya? Entonces, primero que nada, eh, hay un, a nivel de receptor, hay un cambio de, de potencial de membrana, ¿ya? y eso es lo que se suele llamar eh, potencial de receptor, dependiendo del tipo de receptor el mecanismo, ya vamos a ver eh, lo que hay ahí, y se va a traducir en una depolarización que va a viajar por mecanismos que ustedes ya conocen. Es decir, se va aquí como solemos decir nosotros, se va a gatillar un potencial de acción que va a dejar por esta fibra, eh, por esta axón ya sea mielinizado o no mielinizado, hacia, por la, esta neurona sensorial, hacia la, la, raíz dorsal, la raíz dorsal, perdón, hasta la médula espinal. Pero dependiendo del tipo de receptor, lo podemos clasificar como receptores tónicos o fásicos. Tónico quiere decir que, eh, eh, llega el estímulo, representado aquí como una variación en un gráfico ficticio, de la variable que sea, de, de ejemplo, de cero presión a, much, a cierta presión, y hay una pequeña respuesta del potencial eh, y que empieza a decaer lentamente. Es decir, dicho de otra manera, este receptor se activa y permanece un rato activo pero mientras está, se permanece depolarizado un rato, es suficiente potencial, para generar potenciales de acción a nivel del son que sale de este receptor. ¿no? Y eso representa estas rayitas verticales que de acá abajo representan los distintos potenciales de acción. En cambio, hay otro tipo de receptores que podemos especificar en general que son fásicos. Es decir, rápidamente se adaptan a la respuesta entonces se depolariza rápidamente, decae y genera muy pocos potenciales de acción. Entonces tenemos dos, dos tipos de conducta del receptor. Un receptor que permanece activo un rato, ya que llamamos los tónicos, y otro que son fásicos, que se activan por un breve periodo de tiempo. Y los dos, recordemos, se traducen en un código que tiene que ver con el estímulo, que tiene que ver con frecuencia de potenciales de acción. También hay propiedades que en el caso de los receptores cutáneos son súper evidentes, que llamamos el campo receptor o campo receptivo, que es que eh, en la zona sensorial que, con lo cual ellos traducen este estímulo sensorial en una señal. Y hay, eh, y hay eh, campos receptivos pequeños, como los, corp, eh, los campos receptivos de los corpúsculos de Mason, que son esta, esta detección que dije de, de muy fina, que permiten, por ejemplo, discriminar en este típico test de dos puntas puestas muy cerca, eh, hacer una discriminación muy fina de, la dista de distancias muy, bre muy cortas entre dos estímulos que están eh, eh, posicionándose sobre la piel. En cambio, hay otros receptores que tienen campos sensoriales, campos receptivos, perdón, más grandes, y que no son tan finos para detectar la diferencia. Entre, entre dos estímulos, como en el caso de los corpúsculos de Pacini que están amplificado al costado derecho. Así tenemos distintos tipos de receptores, ¿ya? con distinto tamaño de, de campo receptivo, este es un gráfico, con distintas propiedades. ¿ya? Que hemos, ya hablamos de uno, pues la, que es la adaptación, que puede ser una adaptación rápida, una adaptación lenta. Entonces están, por ejemplo, los corpus de Mason que son RA, son de adaptación rápida. ¿ya? Es decir, eh, si vemos el gráfico del, del estímulo que está acá abajo, viene un estímulo acá, y rápidamente genera muchos potenciales de acción, como aparecen acá, pero se adaptan rápido. Es decir, dejan de disparar potenciales de acción. En cambio, este otro, eh, eh, los... Los tipo de Merkel, son de adaptación lenta, slope adaption. Eh, y son eh, eh, básicamente células, receptores que generan una depolarización que se traduce en muchos potenciales de acción durante todo el tiempo que está presente el estímulo. Eso es típico de los receptores de presión, ¿ya? como el de Merkel, como el de Ruffini. Eh, y, y también, y, pero también están los de, de Pacini que tienen que ver con vibración son de tipo ra eh, que quiere decir que son eh, rápidos de adaptarse también entonces no, no, esto quiero decir que una propiedad de adaptación rápida o lenta no tiene que ver, no es propiedad exclusiva digamos de una modalidad sensorial sino que dependiendo del tipo de receptor van variando estas, estas estas propiedades de, a nivel del receptor. ¿ya? Ahora, ¿qué pasa ahí a nivel del receptor? Entonces, si quisiéramos hacer una clasificación súper gruesa, el tipo de eh, cambios que va a haber a nivel de la membrana del receptor son de tres tipos. ¿ya? Existen tres mecanismos por los cuales vaya a producirse este cambio. Uno... El mecanismo más simple es que una deformación de la membrana abra un canal, un canal de tipo cationico, es decir, que deja entrar sodio. Y, ese, eh, y esa simple deformación, ese estiramiento de la membrana plasmática va a generar una apertura del canal, una deformación de la proteína, de tal manera que se produzca un, un canal y entre el ion particular, que es generalmente sodio, en favor de su gradiente de concentración. Y esa entrada va a generar un cambio de potencial de membrana. El otro mecanismo, y esto estaba presente, por ejemplo, también en audición, es que hayan proteínas ancladas, ya sea tanto por el lado extracelular como por el lado intracelular, ancladas a ciertas subunidades o, o partes de la proteína que forma el canal, y se produzca un, un estiramiento por otro motivo, digamos, que está anclada a una proteína extracelular y que está representada aquí como un resorte, si se fijan, que produzca una deformación finalmente de la proteína que está anclada en la membrana, que es el receptor, y eso va a producir la apertura. ¿ya? Y en este caso eh, está relativamente rígido el lado intracelular como muestra esta imagen. Está el otro caso... De que una deformación mecánica en este caso ¿ya? Eh, no está asociada al receptor directamente, sino que hay un mecanismo de transducción que activa una enzima en este caso. Esta enzima, esta activación producto de este estímulo mecánico, va a generar eh, un cambio eh, en, el, en el receptor, o sea, perdón, en, el, en, en este canal iónico que se cambia no viene por acción directa, sino que viene, por ejemplo, de una fosforilación. Ustedes habrán aprendido en sus cursos de biología celular, la fosforilación y desfosforilación de proteínas es como el mecanismo más genérico que podemos encontrar en la biología celular para activar o inhibir vías metabólicas. En el caso particular de esto, tiene otro mecanismo disponible que es una, una perturbación mecánica de generar un cambio en una enzima, una activación de una enzima que vaya a fosforilar un receptor. ¿Ya? entonces esos son los tres mecanismos generales en los cuales pueden eh, estar presentes en un mecanorreceptor. no vamos a entrar mucho en detalle de, de, de cuál pertenece a cuál ¿ya? hay otro tipo de receptores esta, esta hablamos de receptores del tacto en general pero ahora vamos a hablar de receptores que tienen que ver con la propiocepción, es decir que tienen que ver con nuestra percepción de nuestra posición postural y y con eh, una cosa importante es que es saber qué tanto vamos a mover la mano, digamos, o vamos a estirar el músculo hasta que no sea peligroso. Algunas veces los que son deportistas saben eso, algunas veces la gente voluntariamente se esfuerza más de lo que es la capacidad del músculo y se generan lesiones. Pero para censar eso, existen eh, a nivel del músculo y a nivel eh, de las articulaciones y de la zona donde se inserta el músculo en los huesos está el sensores, son por ejemplo del de, uso muscular o a nivel del tendón están ciertos órganos que se llaman el órgano, el tendón órganos del tendón de Golgi por ejemplo que detectan, son capaces de medir esta deformación o, o, la, o la llamada tensión ¿ya? y así hay otros tipos de de receptores que tienen que ver con, con esto de la tensión. Vamos a, a mostrar uno solo, que es del uso muscular, que consiste simplemente en, una, en un terminal axónico que llega y envuelve al, al músculo, o este paquete de, de, de, de músculo, de este uso muscular, y si vemos en una visión más cercana de, lo, de la membrana plasmática de ese terminal, vemos que este tipo de mecanorreceptores que son, insisto, canales cationicos que podrían hacer ingresar eh, sodio una vez que se abren, vemos que están anclados al lado intracelular, al citosqueleto. De tal manera, si están anclados fuertemente al lado intracelular del citoesqueleto y se deforma la membrana, eso va a, va a traducirse en un cambio, en, un esti, un, un, en una tensión que lo que va a generar es la apertura del canal. Y eso constituye una señal una, una señal eh, que va a, si es suficientemente fuerte, fuerte, va a generar una depolarización de la membrana a nivel del receptor, y si es muy grande, va a generar que se eh, gatille un potencial de acción que va a viajar por la neurona sensorial. Ahora, ¿cómo se ve esto? Si uno lo tuviese que estudiar, ve que eh, a nivel de receptor, si uno mide en esa primera porción, va a ver que la cantidad de depolarización que hay en esa zona, si uno, si uno pone con una pequeña micropipeta, ya para medir el potencial ahí, va a ver que a medida que aumenta la intensidad del estímulo que está puesto acá abajo en el gráfico de abajo, el, la intensidad del estímulo, que en este caso el estiramiento del músculo, va aumentando el potencial. Ahora, si tu, uno va y mira el canal, es decir, se acerca con una micropipeta a la membrana plasmática, y tiene la suerte de atrapar uno o dos canales para ir eh, en, en esa zona de membrana y ver los eventos de apertura y cierre, eh, aquí en la línea basal tenemos cero presión, o sea, cero tensión medida como centímetros de mercurio o la unidad que ustedes usen. Aquí no pasa nada, hay ruido nomás en esta parte. Aquí, cuando se produce una apertura hacia abajo, un aumento de la corriente, significa que se abre un canal en un periodo de tiempo. Y a medida que aumenta la tensión, este, visto en unidades de milímetros de mercurio, centímetros de mercurio, perdón, los eventos de apertura de canales van aumentando. Si aumentan los eventos de apertura de canal, va a entrar más sodio al interior de la membrana de, del terminal y va a producirse una mayor depolarización. Y si juntamos muchas de estas depolarizaciones, se va a producir un termi, un, una depolarización del terminal que va a generar un potencial de acción. Que va, ese va a viajar después por la, neuro, en la neurona sensorial hacia la médula espinal. El otro tipo de sensor eh, que existe eh, en nuestro sistema son los sensores de temperatura. Y aquí hay una, una variedad de, sens de sensores de, de una familia de proteínas que son conocidas en general como eh, receptores de tipo TRP. Es decir, son receptores que sufren cambios de, en su forma, se activan o no se inhiben, dependiendo de la temperatura. Pero además tienen la particularidad, son eh, sensibles a ciertos agonistas químicos. Entonces, el más conocido acá, estoy seguro que lo van a identificar, es el receptor de tipo TRPB1, ¿ya? Es el receptor de la JI, ¿ya? Específicamente de la capsaicina. Y hay otros también un poco conocidos, que acá, como el TRPM8, es receptor del mentol. Aquí hay una mentita, ¿ya? Eso representa acá. Y como pueden ver en el gráfico que aparece abajo, su zona de activación eh, está muy limitada si son relativas a la temperatura. Por ejemplo, el receptor de, de B1, que está acá, el de la GI, puede empezar a activarse de las temperaturas de 25 grados, más o menos por aquí, y, y, y seguir cambiando hasta inclusive temperatura de 60 grados. ¿ya? Y en cambio, en este rango de este otro receptor, el RPN8, no está activo, sino que se empieza a activar con descenso de temperatura. Entonces es muy interesante que estos receptores son, tienen sensibilidad a la temperatura, pero también existe un agonista químico en particular que los puede activar. Por eso, y eso es un poco obvio de la vida cotidiana, cuando nosotros consumimos ají, a mí que... Yo viví en México, así que soy fanático del ají. Eh, me encanta el ají, y, pero no por eso. No dejo de sentir el picor y un, y un fuerte ardor por el hecho de consumir eh, ají. Y eso tiene que ver con la activación de los TRPB1. ¿ya? En los últimos años, eh, cuando se han estudiado eh, estos receptores, se han, eh, se han encontrado también el sistema nervioso central. Y ahí es cuando a la gente, a los neurocientíficos, le aparece como un signo de interrogación. no sea, ¿qué tiene que ver un... ¿Qué tiene que hacer un sensor de temperatura en el cerebro? ¿Se fijan? Porque el, el cerebro es relativamente estable en términos de temperatura. Esa respuesta, eso no tiene respuesta hasta el día de hoy. ¿ya? Se tiene que ver... Eh, pero las cosas que se están eh, llegando a conocer, que tiene que ver un poco con la eh, fisiología... Del calcio, algunos de ellos con la amostasia del calcio y con el funcionamiento de la sinapsis. Es un campo de estudio muy interesante que es lo que qué hacen estos receptores a nivel del sistema nervioso central. ¿ya? Algo, es algo muy interesante que se está estudiando. Y un colega mío eh, que se llama Rolfo Madrid es como el experto en Chile. Eh, bueno, uno de los expertos en, en esta familia de receptores de RP y la temperatura y esas cosas. Así que si en el futuro quieren aprender más de él, pueden decir que lo inviten a mi colega con el cual compartimos el laboratorio. Bueno, por otro lado tenemos los noniceptores, que también son tipo de, de receptores eh, que comparten me, mecanismos junto con los eh, receptores sensoriales que hemos visto hasta el momento, que son los mecanorreceptores y los receptores de la temperatura, pero que ellos... Eh, básicamente detectan eh, cambios que son eh, más drásticos. Por ejemplo, los de, lo de tipo térmico eh, pueden detectar calor ardiente que ya es nocivo, por eso se llama de non-receptores, ¿ya? O también se les llama receptores del dolor en general. Y, y, y no aquí, bueno, no, me, no nos da mucho el tiempo para hablar de los mecanismos detallados para eso, Básicamente, muchos de esos tienen que ver con censar eh, actividades eh, metabolitos que tienen que ver con inflamación. Por eso es que muchas eh, drogas que tienen que ver con tratar eh, el dolor, tienen que ver también con tratar procesos inflamatorios. Porque hay ciertos de, de, de receptores del dolor que se activan con procesos inflamatorios. Entonces, obviamente si uno trata la inflamación a nivel celular también va a tratar el, el dolor específicamente. Ahora lo interesante que eh, por una cosa evolutiva no sé de economía del sistema nervioso eh, las vías por ejemplo de la anoxiación como muestra este esquema eh, llegan a nivel de la médula espinal llegan a hacer sinapsis a, a la verdad es que también reciben eh, eh, sensaciones táctiles de ciertas zonas del cuerpo. Entonces se produce algo, un fenómeno muy curioso y que es de mucha utilidad de diagnóstico clínico que se llama el dolor referido. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, cuando hay un, una, algún tipo de afección, de, o, interna, por ejemplo, en este caso como muestra el esquema, una inflamación en el intestino, ¿ya?, o hay una herida, ¿sí? eh, producto de alguna afección, como la neurona va a hacer sinapsis, a la misma sinapsis de estas otras neuronas que están en la médula espinal, el sistema nervioso a nivel central no tiene como distinguir cuál viene de cuál, porque van, llegan convergen a la misma vía. Entonces la sensación de dolor eh, es referido por tu organismo como que ocurre a nivel cutáneo, porque como converge con la misma zona de percepción del, del, del tacto de esa zona, eh, la sensación que a ti te produce o, la, o el dolor referido que a ti te produce es como si fuera dolor de piel. Y hay varios tipos interesantes de tipo clínico. ¿Ah? El, bueno, el más conocido por todo es el dolor de ciertas zonas que tiene que ver con alguna afección cardíaca. ¿ya? Hay otros que tienen que ver, por ejemplo, aquí está mostrando... La, alguna inflamación o proceso que genera dolor en el uretero izquierdo, por ejemplo, va a producir un, una sensación a nivel eh, táctil o de la, de la zona eh, somatosensorial, donde también llega la misma fibra, esa sensación somatosensorial de tacto de esa zona. Los eh, Dolores de tipo urinario de la, o, eh, o de la vejiga urinaria tienen que ver con esta zona muestra aquí la zona genética también. Y en el caso de los hombres, dolor de la próstata, curiosamente tiene que ver con estas zonas que no están en la vecindad de la próstata. El dolor referido por cómo está construido el sistema nervioso, cómo llegan las fibras en conjunto las no disceptivas con las sensoriales, interfiere, por decirlo así, si lo hablamos como una metáfora de información, interfiere con la señal, y predomina la señal no ni se activa, y uno siente dolor en zona que no implica que ahí está el lugar de la afección. Entonces, esto es útil desde el punto de vista del diagnóstico clínico de ustedes Ahora, eh, no vamos a tratar aquí todas las vías, como esto llega a la corteza finalmente, que es donde nos va a interesar discutir la parte final pero vamos a ver exacto, eh, solamente como un ejemplo las vías mecanorreceptivas principales. Para eso hay que entender un poco que hay una cierta anatomía particular. Ustedes ya tuvieron esta anatomía del sistema nervioso, esto lo saben mejor que yo, ¿ya? Y que es que a nivel de la médula podemos distinguir que hay dos eh, zonas, que aquí están los nombres en inglés, me imagino que no es muy distinto del latín, de eh, donde estos eh, nervios que vienen, estos eh, eh, axones que vienen a ver, de, esta neuro, de esta raíz dorsal sensorial, cuyo cuerpo celular está aquí y hacen sinapsis acá, hacen sinapsis con esta, consumen por aquí, eh, y dependiendo si es la parte del tronco superior o inferior, es si lo hacen vía el fascículo cuneatus o el fascículo gracilis. ¿Qué quiere decir esto? Eh, si son a nivel del, de la de la parte superior, las eh, ah, no, esta no es la eh, Las sensaciones de tacto, presión, vibración y propriocepción llegan a esta vía finalmente. Pero dependiendo si es eh, si es dorsal o inferior es es eh, porque parte de esta sección de la médula va a viajar. Entonces, por ejemplo, acá arriba está representado la parte más cervical de la, de la médula espinal. Y aquí están las la distintas señales de tipo táctil, de los, eh, los terminales de Ruffini, de Mason, por acá, están los, los, no dice, pero estos son los Pacini que están acá abajo, los Pacini. porque si, van por el, si son de la zona eh, superior del tronco, van a ir a través del fasciculus eh, cuneatus. Estas acciones van a subir hacia acá, o sea, hacia la médula y pero si están en la parte inferior van a ir más por el medio el eh, fascículos eh, gracilis vamos a ver aquí a la siguiente diapo claro van a ir, si estas mismas fibras sensoriales que a pesar de que son de la misma naturaleza de las que están en la parte más eh, superior del tronco eh, van no van a ingresar, si son más a nivel lumbar, si son, por ejemplo, a nivel de las piernas, más, más por el, el, este sector de la médula que se llama el fascículo gracilis. Ahora, yo no les voy a dar un gran discurso aquí de la anatomía, pero lo que es interesante desde el punto de vista de la organización del sistema nervioso, que a nivel del bulbo raquídeo se produce un cruce, y las fibras que venían por un lado van a, a seguir un camino por el otro lado de, del sistema nervioso. Entonces, aquí hay como un cruce hacia el lado contralater contralateral del cuerpo, ¿ya? Es por eso que eh, si hay algún tipo de, de, de lesiones a nivel contralateral, eh, perdón, si hay algún tipo de lesiones en el cerebro, por ejemplo se producen eh, pérdidas de sensaciones a nivel contralateral del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un, de la anatomía, hay un cruce de la fibra a nivel de la médula y la percepción de ese lado va a parar al otro lado del cerebro, particularmente a la corteza somatosensorial, pero del otro lado. ¿verdad? Y esta es la anatomía y eso eh, porque explica que hay un cruce de esta fibra a que finalmente la percepción de ese lado del cuerpo se da en el lado contralateral del cerebro ahora hablando de percepción ya aquí hay una imagen que ustedes típica que lo van a ver en todos los libros es una representación de cómo percibimos a nivel del tacto por ejemplo eh, el, la representación de nuestra superficie sensorial que en este caso sería el cuerpo a nivel central de la corteza somatosensorial. La corteza somatosensorial es una zona bastante estrecha a nivel de lo que se llama el surco central, ¿ya? De neuronas que reciben estas, finalmente estas aferencias que provienen de nuestro cuerpo, pero lo reciben con una cierta eh, distribución anatómica y que va en relación a qué tan importante es esa representación para nuestro organismo y qué tiene que ver con la densidad de receptores, del tacto que estén presentes ahí. Por ejemplo, el, eh, aquí nuevamente vemos esta figura que se, se llama el homúnculo sensorial, lo que quiere decir que básicamente lo que sean los pies, por ejemplo, los receptores que hay a nivel del pie eh, o a nivel del tronco, eh, tienen menor representación que, por ejemplo, las manos, la boca o la lengua. Por ejemplo, los labios, ¿ya? una gran representación a nivel de la superficie de la corteza somatosensorial. ¿ya? Eh, y, eso, y esa representación eh, se le llama el homúnculo sensorial. También existe una representación que es el, el homúnculo motor, digamos. Esto es hablando de, netamente de corteza somatosensorial de tacto. Pero también existe una representación motora que es muy parecida. Tenemos una gran representación sensorial a nivel de las eh, de lo que es las superficies sensoriales, más importante para nosotros que es la boca y en las manos. Ahora, uno podría pensar de que esto está súper ordenado, súper cableado, así, ¿ya? Pero en realidad eh, esto no es estático, ¿ya? sino que representa una cierta plasticidad. Entonces, el siguiente trabajo, que menciona ahí, que lo pueden leer, es un trabajo muy interesante que responde una pregunta súper simple. Habitualmente los trabajos más interesantes en ciencia son aquellos que se hacen preguntas súper simples. Y curiosamente llama la atención que nadie se había hecho esta pregunta. Bueno, ¿qué pasa con esta representación sensorial en aquellos artistas que pintan cuadros, pero que no tienen brazos? que son, eh, que nacieron de nacimiento, sin brazos, y sin embargo tienen esta habilidad artística que nosotros sabemos que obviamente requiere una gran habilidad, eh, los dedos con las manos, y lo que se encontró, eh, fíjense la, la pregunta súper obvia, ¿eh? por eso digo lo más bonito de la ciencia, que a veces la pregunta más obvia nadie se la había hecho. Entonces estos señores, utilizando herramientas modernas como... Eh, como la resonancia magnética funcional, por ejemplo, para mapear zonas del cerebro, encontraron este hallazgo que es súper simple. Veamos primero la parte de control de aquí abajo. ¿ya? Este, este pequeño cuadrado representa el grado de fineza de representación si uno estimula un dedo del pie, representado en la corteza somatosensorial en la parte de arriba. Este cuadradito, a ver, no sé si ven bien el curso, este cuadradito que está acá, representa esta parte superior del surco que está aquí, ¿ya? En realidad, si yo hubiese hecho el esquema, hubiera puesto el cuadradito acá, porque no se entiende mucho, pero esta es una ampliación de esta zona, ¿ya? O se fijémonos en la parte de abajo, moviendo viendo el dividido normal, ¿ya? Y como vemos, no hay una gran predominancia de la sensación que podemos mapear de estimular un dedo u otro, en el caso del individuo control que tiene brazos. No obstante, lo que ellos encontraron, y esa es la parte de arriba de los resultados, que eh, así como en el caso de las personas que tienen brazos, y se hace un mapeo súper simple de los... Eh, o sea, perdón, súper fino de los dedos de los pies en este homúnculo sensorial, ellos tienen el mismo tipo de representación fina, pero el de los pies. O sea, aquí ellos no, no, no tenían un artista, digamos, para hacerle un homúnculo sensorial de esta gente que no tiene brazos, pero el homúnculo que yo me imagino es totalmente al revés. O sea, los brazos prácticamente desaparecen y los pies estarían muy representados, tanto así que es claramente distinguible en esta... Cuando ellos hicieron el mapeo de la actividad de los dedos de los pies, es claramente distinguible zonas de alta actividad la corteza somatosensorial. ¿Ya? Entonces, básicamente, nuestra corteza no tiene un mapa predefinido, todo depende del, de, de la categoría sensorial que le llega y es plástico. ¿Ya? Uno podría predecir, eh, con este, hay algo que sería el caso extremo, ¿no? hay gente que nació sin brazos, pero yo podría predecir, eh, y no, no, yo creo que no me equivocaría al respecto, que si una persona que perdió los brazos por algún accidente, eh, y después eh, eh, dedicó este, el utilizar los pies como por ejemplo para pintar no me extrañaría que su mapa sensorial cambiase desde una, eh, un múnculo más o menos conocido como el que acabamos de ver a uno diferente en que pesen mucho más los pies si es que él se entrenó lo suficientemente para poder utilizar esa zona como si fueran dedos de los pies entonces esto es interesante significa que eh, hay una cierta plasticidad del cerebro. Ahora, bueno, básicamente hasta este momento, y estas son las últimas diapos que voy a mostrar, y veo que me estuvo, estuve bien en el tiempo, pero toda esta cosa ya del sensar, el que va al potencial de acción, va a la corteza, deja fuera algo que es, sabemos que es muy importante, muy importante, que es la percepción sensorial. Es decir, cómo nosotros referimos, eh, nos, ¿cómo nosotros referimos eh, este estímulo, que como vimos eh, está codificado aquí una variable física, a una sensación que nosotros somos capaces de reportar. ¿ya? Que los seres humanos podemos reportarlo de, de, de manera, digamos, podemos hablarle eso. Pero ¿qué es lo que pasa en el cerebro? Eh, ¿Cómo el cerebro se entera de la percepción de eso y, y cómo lo manipula. ¿ya? Entonces aquí yo voy a, a citar algunos experimentos bastante simples eh, de un laboratorio mexicano, de hecho, del señor que se llama Ranulfo Romo, ¿ya? que es una de las personas pioneras de esto, que yo tuve el, el, el honor de hace muchos años hacer una estadía por ella, que, eh, que hizo el siguiente experimento, que... Eh, se ve súper simple, que es el siguiente. Entrenó a monos de tipo macaco a hacer la siguiente operación. Eh, utilizando esta cualidad de los, eh, de los receptores de tipo Meissner que son muy sensibles al tacto, puso un aparato que simplemente vibraba en la, en la punta del dedo, como está mostrado aquí, de un mono. ¿ya? Y al mono se le puede entrenar a que distinga si el, el estímulo es de... Baja frecuencia o de alta frecuencia. Y para eso lo, los monos macacos son bastante buenos, <ríe> son mejores que los humanos. Lo que muestra el gráfico, está a la derecha, eh, es que eh, mientras yo le doy más eh, amplitud al estímulo, el, el, el, el mono puede distinguir eh, eh, con mayor eh, sensibilidad eh, si el estímulo es un estímulo de alta frecuencia o está el estímulo ausente. Y esto, esto, esto es lo que se llama la curva psicométrica, ¿ya? Es algo que es reportado por el individuo, en este caso el mono, y cómo lo reporta, apretando un botón. Es decir, empieza un ensayo acá, indicado como una pequeña bajada de esto, esto es señal de empieza el ensayo, y pueden venir dos posibilidades, que el, el mono reporte que hay un estímulo presente o que reporte que hay un estímulo ausente. Se queda esperando. Y obviamente si lo hace bien, y para esto se muera dependiendo del tipo de, de mono que uno tenga, puede demorarse más o menos tiempo en entrenarlo, si lo hace bien, se reporta bien, va a recibir una recompensa. ¿verdad? Que habitualmente, en el caso de este tipo de tarea, es un, es un líquido. Algunos prefieren agua, otro jugo de manzana. No sé, depende del mono. ¿ya? El, el tipo de, de, de, de recompensa... Eh, que le gusta? Bueno, aquí tenemos un este sistema. Entonces ahora eh, podemos hacer preguntas. Eh, eh, ya que tenemos el mono entrenado, podemos poner una tarea un poco más difícil. Es la siguiente. Vamos a hacer que el mono distinga, haga una comparación. ¿Esto es distinto a percibir o no? Fíjense que un, una cosa de un orden un poco más superior. Vamos a, decir, vamos a hacer que el mono distinga, pero vamos a darle un primer estímulo, una cierta frecuencia, y después que espere un poco, un delay, como dice acá, de tres segundos, y después tengo un segundo estímulo, perdón, un segundo estímulo de otra frecuencia. Entonces, ahora, esta tarea es complicada, y de hecho los monos son muy buenos, y nosotros somos más o menos, no más en esto. Si el segundo estímulo es mayor que el primero, apete botón izquierdo. Si sí, el segundo estímulo es, es menor que el pero, aprende botón derecho. Es decir, haga una tarea de discriminación que implica varias cosas a nivel cognitivo. Almacenar el primer estímulo, almacenar el segundo, hacer la comparación y tomar una decisión. Todo está detrás de esto. ¿Ya? Y los monos son bastante buenos en esto. Ahora, pero eso quiere decir que la, la frecuencia, ¿esto está representado a nivel neuronal a partir del receptor? ¿O yo puedo hacer algo un poco más osado? ¿Qué pasa si yo me salto al receptor? Es decir, me olvido de la superficie sensorial y cuando el mono cree que le va a venir un estímulo en la punta del dedo, yo le doy un estímulo directo en la corteza somatosensorial primaria, donde se supone que va a llegar... Finalmente, la percepción del estímulo de la yema del dedo. Eso se puede hacer, poner un microelectrodo ahí. Y lo que pasa, y, y eso, y aquí vienen las distintas prioridades, eh, variaciones, o se los voy a contar mejor, que si uno sustituye el segundo estímulo por un microestímulo eléctrico en aquella neurona que identificó que responde al estímulo táctil, uno puede borrar totalmente el estímulo físico, Es decir, uno lee, pero no obstante, uno no le cambia la percepción al mono. El mono puede tomar decisiones con ese estímulo eléctrico directo acá. Es decir, nos podemos saltar la superficie sensorial y estimular directamente eh, en la corteza. Eh, entonces eso tiene profundas implicancias, no solamente de, de, del, del, del punto de vista de cómo percibimos la realidad, sino que de tipo clínico. Quiere decir que yo puedo sustituir mi superficie sensorial por algo totalmente artificial. Y esa es la base de algo que se llama neuroprostética. Entonces ya se está trabajando en el ojo artificial, en el, bueno, allá hay veras artificiales, que básicamente es tomar estas señales e interpretarlas de una manera que el cerebro pueda percibirlo como un percepto sensorial, que no lo puede distinguir del estímulo real. ¿Ya? O sea, esto es básicamente película Matrix, ¿ya? Pero esta es realidad, digamos. Vamos los Claro. Entonces, bueno, eh, pero antes de irnos, eh, en, el, en el PDF que supongo que le habrá hecho llegar la profesora, hay preguntas como para estudiar, para recapitular lo, las cosas que hemos visto hoy día, y eso sería como la clase de hoy, ¿ya? Así que eh, estuve dentro de la hora, pero si ustedes quieren quedarse y, y hacer algunas preguntas que les haya evocado esta clase, lo responderé con todo gusto. Vamos a usar la grabación.